mi perro Hulk. Juan y Sebastián son dos niños que viven en la misma calle. Son muy buenos amigos y una de las características que comparten es su amor por los perros. Juan tiene un perro de raza labrador llamado Hulk y Sebastián tiene un perro mestizo llamado Thor. Como se dan cuenta, también es evidente su afición por los superhéroes de Marvel. Un día hacía demasiado calor. Aún así, Salen Juan con su perro Hulk y Sebastián con su perro Thor a correr por el vecindario hasta que llegan a la granja. A sus perros les gusta jugar con la paja que tienen allí para los caballos. Mientras juegan a los pistoleros, en la parte de atrás de la granja, el sol despiadado hace que una de las pacas de paja se encienda debido a una botella de vidrio que alguien dejó allí. En un par de minutos, las llamas rodeaban la granja, para cuando los niños se dieron cuenta, el techo se empezaba a caer en pedazos. Los caballos asustados rompieron la puerta de la caballeriza y salieron corriendo. Los perros Hulk y Thor ladraban, pero se negaban a dejar a sus humanos en peligro. Todo estaba cayéndose en pedazos y en llamas. Los niños, asustados, quedaron petrificados porque no sabían qué hacer. El perro Thor se paró en sus patas traseras detrás de Sebastián y lo empujó para sacarlo del choque en el que se encontraba y saliera de allí y así lo logró Juan envuelto en una nube negra estaba tosiendo y se derrumbó por falta de oxígeno su perro Hulk tuvo que agarrarlo con sus dientes de la camisa y arrastrarlo hacia afuera que para ese momento llegaban los bomberos a rescatarlos y a apagar lo que quedaba de la granja